Seguidamente en este punto y a esta hora abrimos aquí en Radio Futuro la consulta del doctor Amor de nuestro querido, admirado y apreciado Don Juan Bustamante y López. Le damos ya la bienvenida. ¡Muy buenos días! Buenos días. Bueno, qué maravilla, qué presentación, por favor. <risa> bueno... En la realidad, Juan. Bueno, muchas gracias, hombre, se agradece. Bueno, Juan, hoy tenemos un tema interesantísimo. Bueno, no? hoy he traído un tema sí. que sí, yo creo que le va a gustar mucho a la gente y que está siempre de moda. Y es el tema de conocer a alguien por las redes sociales o por las aplicaciones de móvil. Que esto ocurre hoy más de lo que nos pensamos, ¿no? Esto ha ocurrido hoy, pero sobre todo, mmm, voy a decir cuándo ha ocurrido más. Bien. En el famoso encierro que hemos tenido hace poco. Sí, Es pues verdad, ahí eh, que todo el mundo le daba un poquito más al móvil de la cuenta. Ahí ha habido casi, casi la Tercera Guerra Mundial, porque tantas parejas que estaban juntas y iba todo bien, ahora de estar en casa tan aburrido cuando hemos estado encerrados, ¿qué han hecho? tiras de móvil, y cuando se tira de móvil y se aburre uno mucho, empieza por las redes sociales, por el Facebook, Twitter y demás, Instagram, y acaba en las otras aplicaciones. ¿Aplicaciones un poquito más específicas, digamos? Sí, todas estas tan conocidas que todo el mundo sabe, que yo creo que no hace falta ni nombrar, y que te instalas en el móvil y que te pones con el dedo a darle para la izquierda si no te gusta y a darle para la derecha si te gusta. Ah, vale. Y ya si le das para arriba es que te súper encanta. Ah, vale. La curiosidad de, de las redes sociales en el día de hoy. Bueno, pues Exacto. vamos a ver, Juan, qué tenemos que tener en cuenta. Oh, a ver, lo primero, que, lo primero que quiero decir es y comentar a todo el mundo que nos está escuchando sí. es que el tema de conocer gente por estas aplicaciones eh, hay gente que se está preguntando es bueno es malo conviene o no conviene pues al 50% conviene y es bueno y al 50% no conviene y es malo voy a explicar el por qué una cosa sí y una cosa no a ver eh, por qué no conviene vamos a empezar por ahí porque ya sabemos que hay muchísima gente no todas pero mucha gente que miente mucho por las redes estas por estas aplicaciones Te ponen que si son directores que si son ejecutivas y, por supuesto, sobre todo, ya digo, no todo el mundo, pero mucha gente, eh, y, por supuesto, ponen sus mejores fotografías. Ponen fotografías donde son hombres súper guapos, súper petados, y súper modelos, con tipazos. ¿Qué pasa? Que, que luego eh, esas fotografías o no son de ahora, son de hace tiempo, o son fotografías, digamos, trucadas, con los famosos filtros, yo precisamente que soy fotógrafo pues me doy cuenta rápido, evidentemente, a mí no me la cuela, eso está claro. Entonces, eh, también eh, se dedican no solo a mentir a la fotografía, sino a lo que te dicen. No, pues mira, yo trabajo en una empresa de tal, yo soy tal. Ya digo que no todo el mundo, que no se me vaya a enfadar la gente, sí. pero que sí mucha gente. Entonces, eh, corres el gran riesgo de que la persona que estás conociendo a través de esa aplicación pues eso te esté mintiendo, te esté haciendo creer que es una persona cuando en realidad es otra. Yo he usado estas aplicaciones, yo no tengo problema en decirlo, y yo recuerdo hace tiempo que me llevé algunas decepciones eh, por eso, porque me ponía a conocer a una, después quedaba con ella, y resulta de que no era la misma persona de la fotografía, es decir, era la misma, pero ya no estaba igual que las fotografías que me mandó, ...que no soy de aquí de que tiene que ser el físico perfecto... ...pero por ejemplo si te mandaba la fotografía y era delgadita... ...cuando quedaba con ella pues ya tenía unos críticos más... ...a ver que no pasa nada tampoco... ...pero le dije hombre esto es un engaño y es una mentira... ...porque me has enseñado fotos tuyas de cuando estabas mejor... ...y hombre yo lo que creo que es justo es que me enseñes... ...cómo estás a día de hoy... ...no cómo, me, cómo estabas hace cuatro meses... ...que eso no le gusta a nadie... ...entonces por eso digo... ...que por esa parte no es bueno... ...hay que tener cuidado... ...y sobre todo también porque como ya sabemos... ...todo el mundo en esas aplicaciones... ...no solo está hablando contigo, ojo que esto es muy importante... ...la gente se piensa... ...que cuando estás conociendo a alguien por esas aplicaciones... solo habla contigo, no, habla contigo... ...y habla con 50 personas más... ...entonces tú eres uno más en el rebaño... ...para que uh -huh. nos entendamos... Sí, sí. Eh, ...entonces por eso, por esos motivos digamos... ...no recomiendo mucho lo de este tipo de aplicaciones... ...y ahora, eh, desde el otro punto... ...por qué sí por ejemplo, como acabo de decir, en el confinamiento, evidentemente, si estás encerrado dos meses en tu casa, no puedes salir, no puedes relacionarte con nadie, no puedes ver a nadie y no puedes conocer a nadie. Entonces no te queda más remedio que tirar esas aplicaciones. Eso sí, no lo hagáis teniendo pareja, como ha pasado a mucha gente, que luego vienen los divorcios y los pobres abogados tienen mucho trabajo. Pues bueno, la verdad que sí. Eh, Juan, me ha llamado mucho la atención lo del, el tema de la fotografía retocada y tú dices que tú la detectas rápidamente eh, porque mm, eres fotógrafo profesional. Pero para mm, una persona normal y corriente, ¿cómo podríamos detectar que esa fotografía está um, trucada? ¿Algún indicio? Pues mira, normalmente eh, las fotografías que están trucadas siempre se le nota que están demasiado vamos a llamarlo demasiado suave o es una fotografía que tú le miras la cara y la tiene como demasiado perfecta sí una persona que es una foto y tiene la cara perfecta sin ni una sola arruga sin ni un lunar y todo como muy bien está eso está está retocado también los ojos los ojos se nota mucho en las fotos retocadas se nota que son ojos pues como más brillantes como mucho más claros ...también es otro síntoma... ...en cuanto a cuerpo... ...ahí quizás es un poco más difícil... ...pero siempre ya digo... ...que si te fijas bien en la fotografía... ...en el color de la fotografía... ...en la definición, en la claridad y en todo eso... ...te das cuenta de que es una foto que está retocada... ...te lo pongo al contrario del caso... ...¿cómo se ve claramente que no es una foto retocada?... ...pues cuando se ve que es una foto borrosa... ...que es una foto que tiene poca luz... ...ahí se ve que se ha hecho ahí a lo rápido con el móvil... ...y se vería una fotografía de andar por casa... ...ahora cuando está la foto demasiado perfecta... ...con demasiado color... ...demasiada claridad... ...demasiado todo como muy suave... ...eso ha pasado por filtro... Uh -huh. ...entonces por eso hay que tener cuidado... ...y fijarse bien en la fotografía... ...y ya digo, sobre todo también... ...la forma en que está hecha la fotografía... ...porque si veis fotografías... ...de una persona... ...postureando como decimos nosotros... ...siempre postureando... ...son fotografías modificadas... ...ahora si veis fotografías en la playa así hecha en plan selfie hombre eso se puede retocar también pero se ve una foto más natural algunas fotografías yo cuando se ven Juan parece que están que son personas que están como amortajadas verdad de tanto tanta perfección sí, sí, tanto sí, totalmente. yo he visto algunas fotografías que vamos eh algunas que le he visto su filtro superpuesto y digo vamos esa no eres tú pero ni vamos ni aunque seas hermana de la praisler sí. imposible parece... digo, esa cara no la tienes tú vamos digo ni echándote cuatro botas de maquillaje claro. eso a ver que pues cada uno puede hacer lo que quiera poner sí. los como quiera pero a mí eso me parece me parece un engaño exactamente Porque, vale claro es algo muy guapa o muy guapo y, y, y, claro, después ves a la persona en directo, como yo digo, y, madre mía, y se te cae los palos de sombrajo. Dices, ¿pero esto qué? Si no tiene nada que ver. Yo, ya digo, que yo intento, aunque yo sea fotógrafo, y es verdad que yo subo algunas fotos mías sin mejores, pero también subo fotos mías normales, sin nada de retoque, para que las personas cuando me vean digan, ah, pues este, no es el tío este tan fantástico que, que era, porque no me gusta sí. ni engañarte, que me engañen. Bueno, pues esa es un, un indicio que nos eh, dice que esa persona no es la que estamos conociendo. ¿Pero qué otros indicios podemos encontrar, Juan? Pues eh, otra de las cosas es cuando pone poca información en el perfil, pone pocas cosas eh, sobre su vida privada. verdad. tampoco tiene que contar todo de su vida, no hace falta que cuente desde los romanos hasta hoy... Pero que ponga, yo qué sé, que, que además tú veas que lo que pones es coherente, porque si te ves una foto de alguien, que sí. anda por casa y te pone, eh, yo soy directora de banco y ejecutiva de una multinacional, a ver, lo puede ser, pero no sé, como que choca un poco, ¿no? Cuando dices tú, parece que por la foto, por el nivel de vida que tiene, y lo que me está diciendo no se corresponde. Como si yo subo una foto en un yate y digo que soy cajero de un supermercado, dices tú, hostia. ...pues este tío lo gana bien, ¿eh? Que supermercado es que había hecho el currículum, ver, No tiene mucho sentido. Entonces, por eso es un poco fijarte en las fotos, como he dicho... ...fijarte en lo que pone y también fijarte después... ...si te pones a hablar con esa persona en lo que te dice... ...cómo te lo dice, cuánto te escribe... ...es un poquito, digamos, fijarte en, en, en todo. Y así ya te vas dando cuenta... ...y hombre, la persona que miente es que se nota... ...vamos, yo por lo menos me doy cuenta. Bueno, pues si vende que... ...vive en una alta esfera, digamos... ...que vive en yates... ...y luego, al escribir... ...tiene muchísima falta de ortografía... ...también puede ser un indicio, ¿no? Uf, eso es una de las cosas que... ...me llama mucho la atención... ...hay mucha gente... Que le da una fatal diccionario impresionante. ¿Verdad? O sea, te pone, voy mmm, a la playa y el voy te lo ponen con B. Con y B. digo, Dios mío de mi vida. Y la playa, la, y la playa con L. Y la playa <risa> con L, exacto, con doble L. Y digo, Dios mío de mi vida, ¿cuánto hace que no sale esta persona a la calle? Y así ¿y así en qué. Sí, sí, sí, sí <risa> es terrible, es terrible. Hombre, yo entiendo que haya gente que a lo mejor no ha tenido posibilidad de terminar sus estudios lo que sea. Pero, hombre, por sí. favor, en la época que estamos, que es facilísimo leer y aprender y todas estas cosas, que con 40 o 50 años todavía pongas esas cosas, Dios mío, es que no es por nada, pero eh, es que eso, si vas a buscar trabajo y ven eso, pff, es que te van a echar para atrás. Uh -huh. eh, entonces, lo que tú dices, que una persona ponga una foto esta en el yate y después me dice, él voy a la playa con B y con doble L, dices tú, pff, no, esto no puede ser, esto no encaja, vamos, esto no hay por dónde cogerlo. Exactamente, es otro de los, de los indicios, ¿qué indicios más, Juan? Pues más indicios de que esa persona te puede estar mintiendo, sí. pues que hace cosas como que te escribe y de repente pues te deja de escribir sí. y después te vuelve a escribir y desaparece y vuelve a aparecer o le empiezas a preguntar y, y digamos te da larga o, te, o se suele decir, se, se sale por los cerros de Google, o sea le pregunta -"Bueno, y cuéntame, ¿tú entonces dónde vives?" Y te empieza así... -"Bueno, yo estoy por ahí viajando, después me voy a la playa... ...luego voy a estar en el campo un rato..." Y dice, no, no, no te he preguntado eso, te he preguntado que dónde vives... ...no que me cuentes lo que vas a hacer". Cosas así, como que te empiezan a esquivar un poquito las preguntas, ¿sabes? Se supone que si no tienes nada que ocultar... ...pues todo lo que te esté preguntando se lo dices A mí cuando me han preguntado... Oiga, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto? He dicho, pues mira, soy fotógrafo, soy escritor también, un libro publicado. Digo, mira, hasta en YouTube puedes ver... Porque, claro, lógicamente hay gente que desconfía, lo entiendo. Pero tú eres de verdad, te digo, si no me crees, te doy mi nombre, buscas en YouTube y vas a ver todas mis entrevistas en televisión y vas a ver que soy el mismo. Y, y es lo que pasa, que tengo que al final las mentiras siempre se cogen. Siempre, siempre. Así que todo el que y toda la que vaya por las redes sociales o por las aplicaciones mintiendo, al final se le va a descubrir. Exactamente, porque me llamaba mucho la atención lo que decía al principio, de que te mandaban una serie de fotos, eran retocadas o eran de años atrás y luego se presentan, digámoslo así, con toda la cara dura tal y como son hoy en día, sabiendo que han mentido. Sí, a mí es que el caso ese que fue hace ya unos cuantos años me pareció una vergüenza, además se lo dije, digo, mira, te voy a decir una cosa me parece vergonzoso lo que acabas de hacer, digo, y no te voy a ver más, ni te voy a hablar más, digo, pero no porque ahora estés más gordita, sino porque me has mentido, me has irritado, me has engañado. Digo, me has puesto fotos tuyas de antes, digo, tú ponme tus foto de ahora, aunque estés gordita, que luego yo ya decido si quedo o no quedo. Digo, pero es que si me pones una foto que estabas perfecta, es igual que si yo quedo con una, le pongo una foto en la que estoy súper petado, y luego me presento y estoy gordo con barriga. Pues evidentemente se enfadará, se molestará, ya digo que evidentemente no es todo el físico, que quede claro, que va a aparecer aquí que vamos al físico. No, no, no. no. Pero se trata, se trata de no engañar y no mentir, de que tú lo que estés mostrándole a la otra persona seas tú de verdad y seas tú hoy. No seas hace cuatro años, porque si no entonces yo me meto en una red de esta y subo una foto mía de la comunión y digo, este soy yo, y ya está. ...entonces se trata de eso de vamos a ser... A ...entiendo que hay gente que dirá... ...hombre, es que si no conozco al otro... ...no lo tengo por qué contar mi vida... ...y me da miedo, no me vaya a mentir... no sea un loco... ...vale, estamos de acuerdo... ...pero hombre, es un mínimo... ...de mostrar la realidad... ...y de ser sincero, porque... ...si haces eso, no, te, no estás engañando... ...solo a la otra persona, te estás engañando a ti mismo. Exactamente, así es... ...y luego pues, bueno, pues... ...te llevas eh, la sorpresa cuando... ...ha quedado y... Y luego se irán hasta con enfado. Bueno, en el caso aquel recuerdo que, que no, eh, se quedó callada porque yo se lo dije. Le dije que oye, esto no me parece, digo, esto no me parece vergonzoso lo que has hecho. Digo, esto para mí incluso una falta de respeto de que me hayas eh, vendido una imagen que no eres. Digo, si te lo hubieran hecho no te hubiera gustado y bueno, pues ella, pues sí. Pues se quedó callada como diciendo, pues lleva razón. Digo, es que esto no es. Digo, tú ponme tu foto de como seas. Que no pasa nada, que si luego no te gusto yo o no me gustas tú, pues no pasa nada, cada uno por su lado, que no hay ningún problema. Pero no me vendas una mentira, que luego todo el mundo no nos gusta que nos mientan. Y otra forma de mentir es la forma de comunicar de escribir, y luego cuando llega la realidad, el contacto ya de tú a tú, de hablar cara a cara, también puede cambiar eso mucho, ¿no? A mí lo que me decepciona muchísimo y me ha pasado ya, Sí. Y una de las cosas que de verdad me da mucho, mucho coraje y hasta me pone ya triste de verlo Es que eh, cuando he conocido a, a muchas, bueno a muchas, a algunas, tampoco es que yo sea aquí de conocer sí. Pero cuando he conocido a algunas me han escrito mucho o, y, y después cuando hemos quedado y me han visto al día siguiente me han dejado de escribir o me han escrito poco ¿Por qué? Porque han ido claramente al físico y era todo como ¡Ay, qué guapo! Yo siempre he enseñado mis fotos tal como soy qué guapo, tal, no sé cuánto, y cuando me han visto de repente me dejan de escribir y digo, mmm, digo pero qué vergüenza, digo, pero si no me has dado la oportunidad de demostrar quién soy, o sea, sí si, sí si después, aunque físicamente no te parezca para tanto, después soy un tío estupendo con el que puedes estar, con el que ir en serio, y es y una de las cosas que veo mucho y que va la gente muchísimo al físico, van... Es todo como, venga, le, le doy, como te he comentado, las fotos en las aplicaciones estas, le doy para la izquierda para la derecha si me gusta si no me gusta. Y digo, a mí me parece muy gusto estas aplicaciones porque si tú le das a la izquierda a una que no te gusta o a uno que no te gusta, no le estás dando la oportunidad de conocerlo. Y a lo mejor, aunque físicamente no parezca gran cosa, luego resulta de que es la persona más maravillosa, de que es una persona que te quiere, que te respeta, que te escucha, que te acompaña. Entonces... Mmm, no me gusta mucho estas aplicaciones por eso, porque son muy discriminatorias. Se, se vuelve todo un poco superficial, Juan. Demasiado, demasiado. Demasiado, ¿verdad? Sí. Yo lo llamo estas aplicaciones el mercado de la carne. Sí. Porque es como, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, digo, espérate. Digo, a lo mejor esta chavala o este chaval ha subido una foto en el que sale un poco feo, pero a lo mejor tiene después unas fotos que la ves y alucinas. Porque ahora, por ejemplo, que estamos en verano, ahora si subimos todos fotos en bañador y en bikini, pues uff, todos estamos bien, o la mayoría. Pero cuando suben viendo con un abrigo ya parece que no llama tanto la atención. Entonces, es todo muy, eso, como muy superficial, muy de mentira. Es un, me gusta porque ha subido una foto en bikini. Bueno, pero ¿y qué pasa? Si la sube con el abrigo hasta los tobillos ya no te gusta. ¿Sabe? En el caso de los hombres, en el caso de mujeres, lo mismo. Me gusta porque sale sin camiseta. ¿Qué pasa? Entonces, si me pongo un chaquetón, ya no te gusto. No sé. No no me gusta mucho cómo va la sociedad hoy. La verdad, demasiado físico. Entonces, ¿tú qué consejo nos das, Juan? Pues yo, el consejo que doy es que si no te queda más remedio que tirar de estas aplicaciones, yo las he usado y, y usado y uso y demás estas cosas, cuando muchas veces lo hago más que nada por entretenimiento no es que vaya buscando algo específico, oye, si surge, bien, pero por entretenimiento. Pero si puedes conocer a esa persona mejor en persona, como yo digo, en directo, es mejor. Porque la puedes ver, te puede ver a ti, podéis hablar, digamos que tenéis ya un primer contacto directo y así te aseguras un poco más que si te vuelve a escribir al día siguiente ya te ha visto y ya sabe si le gustas o si le atraes o si hay buen rollo. Pero, claro, se corre el gran riesgo pues, con estas aplicaciones de que estás conociendo a alguien por esa aplicación y, como ya he contado, estos vergonzosos casos, después quedas, te ves, no le gustas y se quita de en medio. O sea, es como, no, es que no me has gustado físicamente. Bueno, pero si no me has conocido, no sabes ni cómo me comporto ni cómo soy. Entonces, re me recomiendo eso, que si se pueden en persona, mejor. Y, bueno, si no, si quieres tirar estas aplicaciones, pues que tengas mucho cuidado, como hemos comentado, con las fotos que ponen... ...con lo que te dicen, cómo te escriben y todo esto... ...para no llevarte luego una mala sorpresa. Bueno, pues nos vamos al lado opuesto. ¿Qué ventajas tiene conocer a gente a través de las redes sociales? ¿O no las tiene? A ver, ventaja tiene, pues que evidentemente... ...desde el sofá de tu casa o desde donde estés con el móvil... Sí. ...puedes conocer en un minuto a 500 personas. Esa es la gran ventaja. O sea, que no... Pues, imagínate... ...como antiguamente, cuando no existía todo esto... ...que tenías que ir a la discoteca y empezar... ...hola, te he visto por aquí, hola, tiene fuego, hola, no sé cuánto... ...y era, en una noche a lo mejor conocías a tres o cuatro... ...y, tres o cuatro y porque te lanzabas... ...ahora desde el móvil, bueno, desde el móvil te pones a... ...darle a los me gusta, mandar solicitudes y demás... ...y en un día puedes conocer a 500 personas... ...entonces, digamos, conocer es mucho más rápido, es mucho más fácil... Pero cuidado, como he dicho, que después con tanta gente, después no es todo lo que parece. Entonces la única ventaja sería esa, que el conocer es, como yo digo, como las gasolineras, 24 horas. Y precaución, como decía la canción aquella, precaución amigo conductor, ¿no? Exactamente. Yo, yo siempre digo que todo siempre con, con seguridad. O sea, todo lo que se haga en esta vida con, con precaución. Siempre, siempre. Eh, tanto en conocer como en otras cosas. Sí, porque si no ya sabemos cómo está la sociedad y, y, en fin, también hay gente que está un poco más para allá que para acá y hay que tener cuidado con quién se queda, con quién se conoce y lo que se hace. Exactamente. ¿Y dónde se queda, Juan? ¿No? Que no se... ¿Y dónde se queda? Sí, también, claro, claro. ¿Dónde ¿Y dónde se, se queda? queda. Que sea en un sitio público, ¿verdad? Es aconsejable, siempre, Por, porque no sabes... Con... Sí. Siempre hay que empezar con precaución. Después, si la cosa va fluyendo, bien. Pero entiendo, ¿sabes? Tampoco hay que ir... Voy a ir con cuatro amigas, no vaya a ser que estés sea loco. O le voy a mandar, como me pasó una vez con una, le voy a mandar la ubicación a mi amiga para que sepa dónde estoy. Digo, perdona, no soy un secuestrador, ni un violador, ni nada de eso, ¿eh? Tampoco es eso. Pero bueno, la precaución de, sí, de quedar en un sitio público, que haya gente, de, de tratarse... Y oye, pues si va bien la cosa, pues ya habrá tiempo para después y quedando más en privado. Incluso si se llega a pareja, ya tendréis tiempo de iros un fin de semana, a perderos por ahí en un hotel que no os conozca a nadie y cosas de esas. Uh -huh. Exactamente. Juan, resumiendo un poquito todo esto que hemos hablado. pues Nada, ir? para ¿Cómo? resumir, eh, pues lo he dicho, que si vas a conocer a gente, por un lado es buena en las aplicaciones y pero teniendo mucho cuidado. ...si tienes pareja, hombre, pues no te lo recomiendo... ...si no quieres que acabe siendo una guerra... Eh, y por otro lado, como he dicho... ...pues tiene sus grandes inconvenientes... ...que es eso, que la gente miente, que... ...bueno, que ahí todo el mundo va al físico... ...que es, si es guapo le doy a ver me gusta... ...o si es guapa... ...y es muy artificial en ese sentido... ...entonces, bueno, esto es como todo... ...esto es, lo, lo usas en base a lo que tú creas y quieras... ...o sea, si te interesa lo usas y si no, no... Pero cuidado, como siempre digo, la culpa, yo aquí sí que es verdad, la culpa no es de estas aplicaciones ni de las redes sociales, de todos los problemas que hay en pareja, de engaños, de, cuernos y todo esto. La culpa es de las personas que las usan, lógicamente, porque esto es como todo, esto está ahí y tú lo usas si quieres y como quieres. Y como Exactamente. quieres. Exactamente, que no es obligatorio, es, ¿eh? oye, si tú te instala cualquiera de estas aplicaciones es porque tú quieres y si tienes pareja y estás conociendo a otra, pues es culpa tuya, no es culpa de la aplicación, entonces, por eso, aquí se trata de, de ser responsable, entonces, pues nada, eh, la persona que quiera usarla, que las use, pero sabiendo lo que hay, sabiendo los riesgos que hemos comentado, y la que no quiera usarla, pues hace bien. Pues muy bien, Juan Bustamante López, nuestro doctor amor particular de Radio Futuro, muchísimas gracias, la semana que viene no estaremos, volvemos la siguiente, ¿si ¿sí te parece? Muy bien. Sí, claro. Pues gracias a vosotros por otra semana más. Nos tomamos una semanita de descanso para tomarnos unos heladitos, bañarnos. Exacto. Y volvemos dentro de un par de semanas más morenos para seguir aquí dando los mejores consejos. Y reflexionando sobre todo esto que nos cuenta Exactamente. Y si alguien conoce a gente por las aplicaciones, pues nada, ya se acordará de mí de, de lo que he dicho. Pues muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo gracias programa. Un abrazo. Un abrazo.